Un avión que vuela con una velocidad horizontal de 324 kilómetros por hora debe dejar caer una caja de provisiones para un grupo de personas que se encuentran acampando en las montañas. Si la aeronave vuela a una altura de 400 metros y se desea que la caja llegue justo al campamento, ¿a qué distancia horizontal antes de pasar por encima del campamento debe dejarse caer? El problema nos plantea un avión volando horizontalmente. Para que las provisiones lleguen justo al campamento, éstas se sueltan mucho antes de que el avión pase por encima del sitio. Esto se debe a que la caja realiza un movimiento horizontal antes de llegar al piso. En el momento que se suelta la caja, ésta queda sometida a la acción de dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical. El principio de independencia de movimientos nos garantiza que cada uno se cumple independientemente del otro. En especial, observamos que la caja continúa su movimiento horizontal en la misma forma que lo hace el avión, y la acción de la gravedad hace que también vaya hacia el piso. Fijamos un sistema de referencia constituido por el plano cartesiano XY con origen en el punto de lanzamiento. La velocidad inicial de la caja en este punto es la misma velocidad que lleva el avión y en este caso corresponde a 324 km por hora. Sabemos que la acción simultánea de los dos movimientos produce una trayectoria parabólica. La caja de provisiones debe hacer un desplazamiento vertical correspondiente a la altura a la que viaja el avión que es igual a 400 metros. Esto significa que al punto donde debe caer la caja le corresponde una posición en X y otra en Y. La posición en X la desconocemos, y dada la altura a la que viaja el avión, la posición en Y sería igual a menos 400 metros, toda vez que el movimiento se está haciendo en la parte negativa del eje de las Y. Con esta información entonces procedemos a resolver el problema. Escribamos los datos que hemos obtenido del anterior análisis. Tenemos la posición en Y para la caja cuando llega al piso, que debe ser de menos 400 metros. La velocidad con que sale en el momento del lanzamiento es la velocidad del avión, 324 kilómetros por hora. A este dato le vamos a hacer un cambio de unidades, vamos a pasar kilómetros a metros y horas a segundos. Utilizamos el factor de conversión, un kilómetro es a mil metros, una hora es a 3600 segundos. Realizamos la operación indicada. Nos queda 324 por 1000 dividido entre 3600 y eso nos da 90 metros por segundo. También conocemos el valor de la gravedad que es igual a 9.8 metros por segundo. Y el objetivo del problema es determinar el valor de la posición en X. Para resolver este tipo de problemas... Lo primero es calcular el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al piso. Y para ello vamos a utilizar la caída libre a la que queda sometida la caja. Entonces tenemos que la posición en Y se calcula como menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Conocemos Y que vale menos 400 metros será igual entonces a menos un medio de gravedad, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto multiplicado por tiempo al cuadrado. Realizamos algunas operaciones, nos queda 400 metros igual, menos un medio por 9.8 nos da menos 4.9 metros por segundo cuadrado, multiplicado por tiempo al cuadrado. Ahora despejamos tiempo al cuadrado, pasamos 4.9 a dividir, nos queda menos 400 metros sobre menos 4.9 metros por segundo cuadrado. Esto será igual a tiempo al cuadrado. Aquí realizamos la división menos 400 sobre menos 4.9, y esto nos da 81.63 segundos cuadrados, que será igual a tiempo al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad, y en el lado izquierdo nos queda la raíz cuadrada de 81.63, es igual a 9.03 segundos, en el lado derecho cancelamos el radical con el exponente al cuadrado, y nos queda tan solo t. Entonces hemos encontrado el tiempo que tarda la caja en viajar hasta el piso, que es igual a 9,03 segundos. Este tiempo es igual también al tiempo que se mueve el avión en llegar hasta la posición x, y también lo tomamos como 9,03 segundos. Con esta información ya podemos entonces calcular la posición en X, la posición horizontal que debe recorrer la caja antes de llegar al campamento. X sabemos que para este tipo de movimiento se calcula como la velocidad inicial por tiempo. Reemplazamos y tenemos que X es igual a 90 metros por segundo por tiempo que vale 9.03 segundos. Realizamos la operación y X nos queda igual a 812,7 metros. Hemos encontrado entonces que la posición a la que debe llegar la caja, la posición horizontal, es de 812,7 metros. De esta manera concluimos entonces que la caja debe soltarse del avión 812,7 metros antes de pasar por encima del campamento para que caiga justo en este.